Muy buenas Vengadores y Vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Hoy tenemos que hablar evidentemente del de tema de Final Fantasy VII Remake eh, con DLC nuevo y que estará exclusivo para Playstation. Como dije en el vídeo de ayer que voy a poner aquí aunque sé que el vídeo no es eh, precisamente muy divertido, vale, lo siento, pero, eh, si no, hacedlo vosotros, y mirad en, en Wikipedia, poned, exclusivos de Play, el catálogo de exclusivos de PlayStation 1, Wikipedia, y cuando salga la lista, pincháis en cada uno de los juegos, y veréis quién realmente hizo el juego, veréis que uno lo hizo Ubisoft, otro lo hizo Electronic Art... otro lo hizo un Square ya desaparecido que se tuvo que unir a un tal Enix y todo gracias a la piratería de PlayStation. Pero vamos a olvidar el pasado, estamos en el presente. ¿Qué es lo que pasa ahora con el Final Fantasy VII? Ya debería ya de llegar, ¿no? A Xbox, ¿no? Pues no, no. Y entonces. Claro está, los piperos toman esto, porque si hay algo que le gusta a un pipero, a un niño rata o una rata calva, es este tipo de cosas. Este tipo de cosas. ¿Por qué? Muy fácil, porque a los piperos, a los niños ratas, lo que más les gusta en este mundo, en esta vida, es... Presumir de lo que no tiene, ni se piensan comprar, ni les importa un carajo, ni les gusta. O me estáis diciendo que a todos los de PlayStation le gusta Final Fantasy. Hombre, unos lo tomarán con más alegría, otros lo tomarán con menos alegría. Yo, que soy de Xbox, digamos, me gusta Xbox, bueno, también podría decir soy de Nintendo, porque como tengo una Nintendo, pero bueno. Yo que soy de Xbox y que veo que está juegos de, de Final Fantasy, no concibo de que no de que Square Enix haga esta tropelía o se deje comprar por Sony. Entiendo... Eh, la relación cultural entre empresas pero no va más allá no os han hecho más ricos realmente sony y bueno disfrutar si es que otra, otra cosa no se puede decir aparte de que a mí realmente no no me importa tanto porque hay otros juegos que me tengo muchas más ganas de jugarlo Ustedes estáis ahí riéndose como tontos ustedes mismos, eh? también hay que decirlo, eh? estáis diciendo no, es que los, es que los, los, los mirad como los, los de Sony, perdón, los de Xbox son iguales que, que, que, que, que, que ustedes no hay, no, hay otro, no nada, no he visto a ninguno, a ninguno, por lo menos desde luego a mí mmm, llorar por esta noticia, es que me importa un carajo, así de claro. Pero hombre, Final Fantasy es muy... ya, es más, y, y el Final Fantasy 7, además, es un juego que yo he dado ya pasé ya en su tiempo en la Playstation, y ahí se quedó, muy buen recuerdo, está muy bien, ya que, ¿qué más quiere Que yo sé que os venden el Final Fantasy hasta en la sopa, en Sony, eh, muchos Final Fantasy, mucho boom con el Final Fantasy, porque a los de Sony, y ahora estoy hablando de la empresa, lo que saben a la perfección es que le gusta, ¿qué es lo que le gusta realmente a un pipero? Es alardear de algo que ellos creen que es importante, que ellos creen que es eh, muy bueno, aunque ni les interese, ni los compre ni nada. Y ahora quieren darle la vuelta a la tortilla y decir que somos nosotros los que despreciamos escuarenis. No, no despreciamos escuarenis. Precisamente, eh, yo no desprecio Square Enix. A mí me encantan muchos juegos de Square Enix. Pero no precisamente Final Fantasy. Y ahí, yo por lo menos en este caso, tengo que decirlo a mí, la, todo este rollo de Final Fantasy me viene al pairo, no da igual. A otros no, evidentemente. Y por, e, y por ellos estoy aquí. ¿eh? Que, que, que conste acto. Por todas esas personas que ven en el game en el store de, de el Xbox juegos de Square Enix, Tomb Raider, eh, Final Fantasy tal, ah, Final y, y que incluso ve juegos en el Game Pass. Ahora hay un montón de juegos en el Game Pass de Final Fantasy, que tampoco mi Final Fantasy para dar y recoger, ¿vale? Todo esto que dice, y ahora iros a jugar al Final Fantasy, y ahora iros a jugar al Game Pass, que digo yo, pero ¿esta gente sabe que cuántos juegos de Final Fantasy hay en el Game Pass ahora mismo? ¿Lo sabe? Yo creo que no. Es más, más modernos, porque uno de ellos es el 13, y la continuación, Así que no me vengan con vergas, que a mí me mandan a vete Game Pass a jugar tus juegos de mierda, o sea que estás diciendo que los juegos de Final Fantasy que hay en el, en el Game Pass son una mierda, lo dicho, a los niños rata y niños rata calvas es lo único que le gusta es presumir, presumir de lo que no tienen, sí, Ya de paso os digo que, que, que he visto vuestro timeline eh, así en modo en modo Ángel Martín y, y nada que eh, bien todo bien no o sea todo bien en casa todo bien bueno por lo menos ya tenéis un exclusivo y algo con lo que poder eh, Estar durante por lo menos um, un añito callados. Mira, si sí, la conclusión de todo esto es: déjenles jugar al Final Fantasy VII para que tengan un día de respiro y que tengan algo con, con lo que decirte: Tengo el Final Fantasy, tú no como niños, como niños chicos. Démosle esa licencia. ¿Por qué no? Entonces, son como.. Se están ahogando y, y encima de todo se ríen. Dejenlos morir. Así, tal cual. Entonces, no hace falta hacer más. Eh, mira. Sí, niño, sí, sí, sí, perdés, perdés. Pero que eh, el Call of Duty va a salir eh, gratis. El día 1 en el Game Pass. Final Fantasy. ¡Viva Sony! ¡Viva Sony! Bueno, y ya acabarán como locos ahí dando ahí cabezazos para la vencedora. Porque van a acabar de la chaveta fatal. Es que no sabéis ir, Es que, claro, evidentemente no, no, no tenéis... Eh, ni, ni pajolera idea de videojuegos. Muchos de ustedes, ¿eh? Estáis está como Data Y Pero es que luego encima eh, os alegra incluso hasta que se destruye, eh, que, que le vaya mal a una compañía. Si Activision tiene que irse a la verga, pues que... Se vaya a la verga! Oye, pero que Sony no lo va a comprar. ¿Cómo que Sony? Que se vaya a la verga, ¿de verdad? Entonces, y que no va a ver más Call of Duty oye, eso no es lo que yo planeaba claro, porque tú eres tonto eres un, una rata tonta y calva que lo único que hace es dar por culo a todo el que te quiera escuchar se crean unas expectativas erróneas falsas porque todavía no están por decidir puedo dar la razón en que es un movimiento sucio, pero no es un movimiento sucio que Playstation no lleve haciendo desde la Playstation 1 y si no fíjense en el vídeo de ayer cuántos juegos hay que realmente son de que realmente son de Sony ¿Eh? y cómo rellenan el resto del catálogo con juegos que han pedido evidentemente que se los hagan disfruten del Final Fantasy, hombre, claro que sí, muy bien para ustedes, es una putada para enorme para todos aquellos que vemos en el story que está el Final Fantasy, que no hay ningún um, problema para que se venda, y claro que hay gente que no le interesa nada el, el Final Fantasy, a mí no me interesa, a mí no me interesa. A mí me interesan otros juegos, el Calisto Protocol, eh, el Redfall, por ejemplo, el Starfield, me llama mucho la atención otros juegos también que ahora mismo sería hacer una lista, pero bueno, no, que están ahí, está el próximo Elder Ring, el, el, el Fallout 5 que saldrá también, Entonces hay miles y cientos de juegos que y voy a llorar por uno solo, o porque se retrace el Starfield después de ver cómo y de cuánto avanzado está con el, el juego contando con ni más ni menos que mil planetas enteros para explorar y cien constelaciones, galaxias en donde me imagino estarán esos esos planetas ¿ustedes de verdad pensáis que a mí me importa una verga cuando todavía estoy eh, entre todo lo que ya enseñaron en el evento E3, eh, eh, en, event, en, en este último, más lo que se vio en el evento de, la, de, de PlayStation, que son exclusivos temporales. Incluso algunos ni siquiera eso, porque el Resident Evil 4 caerá el mismo día que caerá eh, en PlayStation. Solo que con la diferencia de que seguramente no caerá para Game Pass. Bien, salvo eso, ninguna otra... Ningún, nada más. Tener algo con lo que presumir es lo único que necesita para ganar una generación entera. Lo demás, no importa una mierda. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero veros otra vez. Por cierto, si no os, eh, si os ha gustado el vídeo, evidentemente, que, que, que hace una calor enorme, pero bueno, si os gusta el vídeo, compartidlo, dadle me gusta, dale like, ayudaría mucho al canal. El próximo vídeo será sobre... Aquí Ayawaki... Bueno amigos, nos vemos en el próximo vídeo de Toxic Game con con ustedes el tóxico. Tóxico disfruten de los videojuegos y no se amarguen por una pérdida que a de y al cabo más tiene tiene que perder los que andan con trapos sucios. Bueno, hasta la próxima amigos.